Nana, ¿tendrás un vaso de agua? Sí, ahí está la jarra. Gracias. Ay, me falta el izquierdo. Ay, perdón. perdón. Matías, ¿puedes o no puedes volarme los zapatos? Sí, sí, puedo, que, pero si dejara de moverse sería más fácil. Y tengo demasiadas cosas que hacer como para dejar de moverme. Sí, sí, sí. tiene toda la razón. Ah. ¿eh? Fui un tonto desequilibrado, yo me adapto. Ah. No vuelve a pasar, jefe. Chocamos porque me di la vuelta y... Pum, pum. ¿Qué? No te dejes. Mira cómo te trata. ¿Pero qué hago? Trata a desear. Uh -huh. Renúnciale. ¿Sí? ¿Sabes qué? Sí es cierto. Era fierro y ya estuvo. ¡Jefe! ¡Jefe! Permíteme un momento. ¿Qué quieres? Necesito hablar con usted. Ah, ¿Necesitas? Ver. ¿Qué te he dicho de tus necesidades? ¿Que no me paga para tener necesidades? Exacto. <risa> Ese es mi asistente. <risa> <risa> ¡Good boy! Good boy. Good boy. No. ¡Eso es! <risa> me dijo good boy y me dio premio porque... <risa> ¿Qué, qué? te? Vete a desear paz. ¿Sabes qué?